Hola gente del mundo, soy Iki y seguimos con tutoriales de Godot. Lo que vamos a estar viendo ahora es cómo crear una cámara 2D básicamente y qué propiedades tiene. Después vamos a ver más adelante cómo sigue un personaje y demás y cámara 3D, etc. Si vos observás la cámara que tiene Godot, ya tiene una por defecto y me está mostrando esto. Ahora bien, yo puedo crear otra y darle los efectos que quiera o qué sé yo, hacerle un zoom afuera, un zoom adentro, zoom in, zoom out. Te voy a mostrar básicamente. Entonces... Vamos a crear acá una cámara, cámara 2D, en este caso es pues una escena 2D, y observa que me crea un rectángulo eh, medio fucsia, vamos a decirlo. Ahora yo si ejecuto, fíjate que igual va a seguir la cámara por defecto, ¿por qué sigue la cámara por defecto? Si la otra cámara está apuntando acá, mira ni siquiera tiene toda la escena, está medio de costado. ¿Por qué está mostrando la cámara por defecto y no la que acabo de crear? Bueno, primero que nada podemos tener un montón de cámaras. ¿Cómo sabe Godot cuál es la que quiero? Y ahora viene lo importante. Vos tenés que seleccionar current y activarlo. Current significa la actual, digamos. Entonces, si yo le activo a esta, sería esta la cámara actual. Si queremos por código y si tenés varias cámaras, puedes ir cambiándole la propiedad current y va a ir cambiando de cámara. Quizás eso lo veamos después. Entonces, ahora si yo le activo current, esta va a ser la cámara que va a estar usando Godot. Fijate entonces que quedó fuera de mapa. ¿Cómo lo ajusto? Bueno, la cámara tiene propiedades para poder moverla. Fijate que tiene Transformations. Tal como tenía acá. Fíjate entonces, a partir de esto lo puedo mover. En el eje Y y en el eje X. Y ahora tendría más o menos el mismo resultado. Ahora algo muy útil que yo quiero es que se muestre un poco los bordes de la escena, entonces necesitaría que la cámara abarque un poco más. ¿Cómo voy a hacer esto? Quiero que se muestre estos bordes blancos, quizá para mostrar después el puntaje afuera o lo que sea. Entonces, fíjate que acá tengo zoom en X y en Y, claro, porque va a tener alto y ancho esta cámara 2D. ¿Cómo voy a hacer? ¿Y por qué dice 1 el zoom? Observar que automáticamente la propiedad de la cámara de zoom es 1.1. Nosotros lo que tenemos que hacer es jugar con esta propiedad. Por ejemplo, si pongo 2.2 sería el doble de zoom que va a tener. Si pongo entonces, te voy a mostrar, 2.2 va a ser el doble de zoom. Fíjate que esto lo podemos emparentar, o desemparentar y cambiar los valores individualmente. Pero fíjate, esto es el doble de zoom. Yo necesito que se aleje la cámara. Entonces lo que voy a hacer es ponerle, si 1 es el zoom normal, voy a ir a buscar un valor como 0.8 para tener un poquito más de lejanía, y fíjate cómo ahí obtenemos el zoom de la cámara perfecto. Después hay otra cantidad de propiedades muy interesantes, por ejemplo límite de cámara, esto es por si tenemos una cámara que va a estar en movimiento y queremos que no pase cierta área, como en Flappy Bird por ejemplo, en Flappy Bird la cámara se desplace hacia la derecha, pero nunca va a poder ir para arriba o para abajo, entonces tiene un límite, eh, un suavizado, cómo se arrastra la cámara también, porque podemos tener un personaje que la va arrastrando con ciertos puntos muertos. Eso lo vamos a ir viendo en Cámara se mueve junto al personaje, algún tutorial respectivo a eso. Pero en este caso, fíjate inclusive tenés la posibilidad de que la cámara haga una rotación. En este caso entonces esto sería lo importante para crear tu primer cámara. Esto lo vamos a estar usando entonces también vamos a mostrarte ahora en 3D cómo se crearía la cámara y para qué sirve. Así que amigos, compartan, suscríbanse, denle me gusta y nos sintonizamos en la próxima.